Bienvenidos a Classiness Channel en YouTube y bienvenidos a mi nueva web ideasdemaquillaje.com Este video es para ilustrar nuestro artículo cómo cubrir ojeras oscuras en el que ya te detallé paso a paso cómo yo cubro mis intensas ojeras marrones. Paso 1. Aplica un corrector de color. No importa el tono siempre y cuando no sea más oscuro que tu piel pero yo he usado todo tipo de correctores desde correctores rojos, color naranjita, rosados y del color de mi piel no importa mi actual favorito es este que estoy usando en el video y al final lo que importa es hacer cada paso y esas capas de productos una encima de la otra va a bloquear completamente tus ojeras paso 2 aplica base y aquí, no olvides aplicar base, claro está, también en el área de los ojos. Mucha gente lo olvida o no lo hace por alguna razón, pero si tú tienes ojeras oscuras, lo mejor que puedes hacer es, cuando te pongas base, ponerte base en el área de las ojeras. Y también arriba, no lo olvides. Paso 3. Aplica un concealer. Un concealer es lo mismo que un corrector, pero se le llama concealer cuando te lo estás aplicando encima de la base, ya no para corregir, sino para iluminar. Ahora vamos a iluminar el área debajo de los ojos en esta aplicación en forma de triángulo invertido para traer luz a esta zona. Paso 4. Aplica polvo. Sella todos los productos con un polvo bien clarito. Yo estoy usando un polvo que es definitivamente para piel blanca, pero yo solamente lo voy a aplicar en el área de las ojeras para ayudar aún más con la iluminación de esta área. Luego tomo mi polvo normal de mi color de piel y lo aplico en el resto de mi cara. Hay unos cuantos truquitos más de cómo disimular las ojeras y todos están en el artículo Cómo cubrir ojeras oscuras de IdeasDemaquillaje.com Lo puedes leer allí y aquí te dejo el resultado de cómo quedé este día. Espero que te suscribas a Classy's Channel y que te sigas pasando por IdeasDemaquillaje.com y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!